¿Ya conoces Estación Cereal? Es un bar donde hay más de 150 tipos de cereales. Aquí puedes disfrutar de una experiencia inigualable. No importa si eres pequeño o adulto, el único requisito es que seas un cereal lover. Y hoy nos acompañó nuestra querida Lina Black a esta dulce aventura. La cerealería es una edad muy original, en donde hallarás desde los clásicos como Zucaritas y Choco Crisps, ediciones exclusivas como Chips Ahoy, Oreo, Star Wars, Lucky Charms, Reese's, princesas, unicornios, Iron Man, crepe, hasta ediciones de otros países. La forma de pedir es muy dinámica y dentro del menú puedes elegir entre los cereales, los waffles, las maldeadas y los burritos de algodón de azúcar, que puedes personalizar a tu gusto con 50 toppings, entre frutas, helados, galletas, jarabes, yogur dulces o avenas. Y eso no es todo, la leche también vas a encontrar distintas opciones para todos los gustos, hay entera, deslactosada, light de nuez, almendra, coco, soya y arroz. Y para darle otro toque fuera de este mundo, puedes ponerle color a tu leche. La verdad es una excelente idea venir aquí, los precios son muy accesibles, ya que en promedio te gastas entre 60 a 100 pesos por persona. Así que no hay pretexto. Visita Estación Cereal en la Ciudad de México, en cualquiera de sus dos sucursales, La Condesa o Coyoacán. Si tienes un amigo amante del cereal, comparte este video, danos like y etiquétanos en tus fotos cuando vayas a Estación Cereal. Yo soy Jimena, espero les haya gustado esta cápsula. Y hasta la próxima. Hits bookers.